hontaka kisha kanabiko pascua tata Jesús Shinira, ya tini tiene tonda kivi ya quera yo tandi corano hora nojivi yo Dios dice kivi Ta Jesús sa ni inera sinera ni yo tavi kisha kivi ya na dasa antisha de ene kibi inira, shinira na, kibi inira, Shinirana, na, ta shakoni kuna kuña, ta saa, yo ta Jesus, shichira, na shikashira, ta ni mantiba ini ta judas, iscariote, sayata simon, ya natashira, ta Jesús, da Nasaini, ni na ini, tata Jesús Kunda Nira, en Dios ya tachira di da allí no en Jesús Nyakishira quisiera Dios tavi ya di no ora tasa na kun chira tata vara cano araña ni tasa Katorani toaya tokora chikara taqui ini nyakono ini takishara nakatara sha nini tashika shira toaya yakora sha nini tayo takishara no yosha ta simon pedro tanika anta pedro shira ta ta yoguta takano noi annakaton shai tanda cuenta Jesús ni cara, onbasa onba kunda aíño, yo yo, dañiki vivashi, kunda awa aíño, yo, cachita Jesús, Shinta Pedro, onba ATATA tata, cachita Pedro, Shinta Jesús, dañiki vi, on tashi na shai, cachira, tanda cuenta Jesús ni shira. Dao un Tashio Nakatishan Tanguchino Kunta Tan Cachita Jesús Shira Tanda Quinta Pedro Nikara Tasayo nakaun Tata Tabaaka Un nakataun Dasa Kutishai Tanda Kataon Tanda Sini Ka ta Pedro Shinta Jesús Tanda Cuinta Jesús Nikara ni vi Nasha chichi takui, nasa yondi, diisata kunayo. Tanda sakuti sininyondo, shana. Tando, nanibi, diikundo, tasani, osibindi indo, kunibindi Kachira, shina. Nikaara sa, shina, chishinira, yukuta, Tanatashikwinanya tanatashi kwina Tandi, nakatara, Shaana Shika, shira. Tanakundi, shira, tikotora. Tatuku, nakora, no yo, no shishira, shina. Tasa, nindakatora na, kachira sa'a shina. Ankunda, ainindo. Yukia koni, kachi, Nyachino kei, nyanakaten shando. Chindo, kachindo, jikutakano nundo. Takachindo, shin. Kui tamai estrondo, tañanda kunya, kachindo sa, ta shaña kui tamai estrondo, ta shaña kui ta cano nondo, di sha, chiniñoka san divindo chino, la tayoña que san divi, chindo, tanda casa ninoka, chimindo, ta saa sa chintui, ya kei yo, ya sanai ndo. Tañiki basa, shini no kendo, shintando. Yi, kisani no shimi, shanya chindeindo. Tañiki basa, shini no kasani no shimindo, shanya chinde tando. Nyandi shanda danita yo. Dañita mozo, umasakura ta ka, no tashanda chino nora. Tan dañita, tatibita patrón con Chiño nora. On basa ko tayo ta o, ka, no ta patrong, ta tibi niya, kung niyo, tando, tandi o, tan di siya toon nakunaka, niya si inindo, siya niya